Eh, para eso nosotros hemos creado también eh, un, un pequeño eh, sistema que les va a poder ayudar a la presentación de la declaración anual. Lo hicimos muy, muy parecido a lo que les aparece en el portal tal cual, ¿no? En este momento lo están viendo ustedes, en la cual, bueno, pues van a tener tanto la parte del impuesto sobre la renta como lo que ahorita estaban viendo los estados financieros. Y bueno, pues, ejemplo, al momento de darle estados financieros nos va a presentar el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo. Y aquí, en el estado de flujo, por ejemplo, en pantalla, están viendo en este momento qué método vas a utilizar, ¿no? Ya lo decía Martín, creo que el tema que hoy abordó bastante fue qué método vas a utilizar en el caso si es un método directo, ¿no? O un método indirecto. Y bueno, pues prácticamente te estará dando las cédulas a llenar para que tú puedas montar la información. ¿De qué te va a servir? Bueno, primer punto, recordemos que uno de los problemas que van a tener en la plataforma del SAT es que eh, en ciertos momentos les va, los va a sacar cuando tardan demasiado tiempo. Y cabe hacer mención que, bueno, pues el llenado de todos estos financieros les va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, mediante esta eh, hoja de cálculo que estamos realizando nosotros a través de estos eh, botones que ya vienen, obviamente, como se los manejo aquí, ya vienen previsualizados, ¿no? De alguna forma van a poder ustedes imprimir la misma, eh, ya sea en un PDF, ¿no? Es lo que estamos viendo ahorita, todavía estamos en esta versión demo que apenas vamos a empezar a, a sacar, ¿no? en la cual, bueno, pues ya vamos a tener todos los estados de cambio, eh, en, en su caso, los estados financieros. También, bueno, pues cálculos como PTU, costo de lo vendido, en su caso, sueldos y salarios, eh, deducciones de nómina, deducciones de inversión, los detalles de cada uno de los ingresos, no así como el ajuste anual por inflación, y bueno, pues la parte de los detalles de gastos. ¿no? Regresando, eh, van a visualizar de esta forma...